¿Qué tal estás en Twitter? Hoy te voy a enseñar cómo hacer mate paint Pero antes que nada quisiera aclararte que las técnicas que yo te voy a enseñar Son propias, son de mi investigación Las he sacado yo No estudio esto Y tal vez me comentes ahí, oh, esto está mal, esto está mal pero, pero a mí me funciona y quisiera compartirte lo que, lo que yo hago contigo Así que en este video les voy a enseñar cómo hacer mate paint básico Según tu perfil. Así que comenzamos Como puedes ver aquí está el video, tiene movimiento de la cámara. Vamos a tratar de hacer unas composiciones por aquí. Entonces comenzaríamos eh, rastreando la cámara, el movimiento de la cámara que se ve aquí. Haciendo clic derecho sobre el video y poniéndole en rastrear cámara. Entonces esperemos que no se demore mucho, yo en todo caso le voy a pausar y para continuar más después. Inmediatamente que termine el proceso podemos ver que ya están aquí los puntos de rastreo podemos mover la cámara y los puntos permanecen en el mismo sitio si se dan cuenta al pasar el mouse por ahí se crean una especie de triángulos eh, formado por tres de esos puntos entonces aquí tenemos que buscar eh, un plano que se asemeje más al video a la, a la pendiente del suelo en mi caso le voy a poner esta pendiente de aquí como haciendo clic derecho y vamos a poner en crear null y cámara esto creará la cámara y un objeto de seguimiento Asimismo vamos a seleccionar más puntos seleccionando el video y en los efectos de rastrear cámara vamos a seleccionar más puntos, por ejemplo este de aquí, crear null este de aquí, crear null, este de aquí este de aquí y este de aquí ahora voy a tratar de poner esta imagen en el video lo que vamos a hacer es esta imagen, jalarla acá a la composición y ponerle en 3D. Lo que a mí me interesa justo es estas casas de aquí, por lo que vamos a, a seleccionar con, con la pluma. De esta manera. Sabiendo que puedo modificar la máscara. Así. Ahora movemos. Vamos a aplicar de la máscara herramienta de colado de máscara, justo aquí, aquí, aquí. Esto nos permitirá que en esta parte de aquí se funcione un poco más. Vamos a traerlo un poco más para acá, algo así. Podemos seguir modificando también. Le damos otro acá Tratando de hacer que se fusione el piso de la imagen con el piso del video Algo así Ahora vamos a, a cambiar el color de este Poniendo en efectos Corrección de color y niveles Aquí modific modificando estos parámetros Vamos haciendo que, que tengan el mismo color De esta manera Ahí no se nota casi la fusión. Asimismo para el video tendríamos que haber eh, con la pluma mismo. Eh, tendríamos que haber ido seleccionando con la pluma dándole forma al edificio. Algo así, paso por paso. Pero como me di cuenta que, que todo eh, el color del cielo aquí está uniforme, podríamos aplicar un efecto llamado Key. De primate key. Y aquí lo que es seleccionar este color de aquí, borrar lo que lo que no queremos que afecte. Y podríamos ponerle un efecto de retractor mate. Y esto eh, quitaría esta parte de aquí y lo fusionaría con el cielo que está acá. Pondríamos un efecto, pero aquí nos ha afectado este color de aquí, entonces le podríamos poner un efecto de. De, de, de curva algo ahí y se dan cuenta que se va quedando bien podemos poner un, una vista previa con el, la tecla cero bueno ahora nos vamos a dar cuenta que hay un, un error que reproduciendo el video si se dan cuenta mi mano se oculta atrás la imagen entonces ahí se nota que es falso también algo que tenemos que tomar en cuenta es la escala. Entonces en este caso tratamos de agrandarla para que esté en proporción a mi tamaño. También podemos girar esto de aquí. Perdón, esto de aquí. Justo ahí. Como les digo aquí. Sigue viendo ese error que la mano se va atrás de la imagen. Utilizamos la herramienta que nos viene con After Effects. Duplicamos este video, el video base, con control D. Ahora lo que hacemos doble clic. Se mete en una nueva ventana en la cual eh, podemos utilizar esta opción de roto bush. Y nos regresamos a la ventana de la composición y marcamos el tiempo desde donde se comienza a desaparecer mi mano. Entonces, justo desde aquí, entonces vamos acá y mi mano va a estar justo ahí. Y vamos pintando mi mano de esta forma como el video es pixelado hecho con una cámara no tan buena entonces habrá bastantes errores no podrá recortar exactamente a ver le ponemos un play ponemos un fotograma siguiente y si se dan cuenta que desapareció porque la máquina no es capaz de detectar porque aquí hay mucha fusión de colores entonces lo que queríamos es hacer esto manualmente entonces eh, adelantaré el video hasta que ya esté Bien, aquí ya tenemos recortado el brazo. Justo en la parte de ahí. Lo que vamos a hacer es aumentar la suavidad. No mucho, un 2, He colado un poco. Lo que está ahí. Ahora lo que haríamos con esta capa es eh, ponerla al principio de todo y ahí estaría encima del edificio. Ponemos el video encima de todas las capas. Y aquí he cortado el edificio porque justo esta parte es la que recorto y lo demás ya va. Ya no nos sirve, porque si le dejo todo esto descubierto en la imagen no saldría. Porque estaría detrás del video, entonces esto le arrastramos hasta donde justo comienzo a recortar. Hacemos una vista previa con la tecla 0. Ahí vemos que se reproduce y vemos que la mano pasa por encima y regresa. Si se dan cuenta que acá también se me cruza el codo. Lo haríamos de la misma manera. Nos paramos justo antes de que se entre. Y comenzaríamos a pintar. Bueno, acabado de recortar aquí el brazo, podemos ver que, que desde que comienza el video, aquí se cruza por primera vez y va encima de las casas. Y acá por segunda vez también se cruza. y ya. Entonces esto lo veríamos en cámara rápida, de esta manera. Podríamos utilizar estas imágenes que están aquí, tipo crack, que las vende video copy -load en su página en el pack de Action Essential. Estas imágenes las podríamos utilizar así: ponerla toda imagen que, en adelante que metamos, debemos ponerla en 3D, ya que así considera con el rastreo de la cámara. Entonces, vamos a hacerlo un poco para atrás. algo así la movemos movemos de esta manera hasta cuadrar con la composición algo así también podríamos girarla de esta manera para que concuerde de esta manera y le aplicaríamos el efecto de su luz fuerte. Entonces ahí tendríamos el crack. subámosle la calidad para darle una vista previa. Quedaría de esta manera. Voy un poco para acá. Sí. Chance ahí. Aparte de eso, también podríamos poner objetos en 3D. Asimismo, con el, con el plugin que nos da Video Copy Load, que se llama Element, crearíamos un nuevo sólido. Aceptar. Nos, nos iríamos a Video y Element. Aquí en este plugin seleccionaríamos alguno de los objetos. Por ejemplo, este que está aquí. ponemos ok y con las opciones de elemento cambiaremos la posición la rotación y la escala de esta manera Asimismo nos metemos otra vez opciones. Vamos a Primitives y elegimos un plano. Y lo ponemos en número 2. Al planito. De esta manera. Entonces el plano nos vamos al grupo número 2. Y le cambiaríamos la posición. De esta manera y en Y. Hasta hacer conseguir. La rotación en este caso, la rotación en este caso, 11, 35, 5. También iré acá abajo, 11, 35 y 5. Ahora lo que haríamos es presionar. En Render nos vamos a Ambient Occlusion y activar esta opción de aquí. Esto generará una sombra en la parte de acá. Justo ahí. Así si queremos que aumente la sombra le aumentamos la intensidad pero de la misma manera consume más recursos ahora nos vamos otra vez a opciones de la escena y en el plano vamos a ponerle una textura mm... mate mate shadow ok y no aparecerá pero tendremos la sombra hacemos un render con cero una vista previa y vemos que ahí sí está el objeto 3D pero en este caso como consume muchos recursos, lo voy a eliminar para seguir con el tutorial. También en esta técnica vale mezclar con, con videos materiales en movimiento, como lo voy a hacer en este momento. Asimismo seleccionamos un, eh, estos footage, que son fuegos. Y le, cambiamos, eh, le cambiamos a 3D. Cambiamos la escala. Y lo pondremos de esta manera. Y automáticamente seguiría el movimiento de la cámara, ponemos en una vista de un tercio para no consumir recursos lo ponemos en la parte de acá lo rotamos de esta manera está muy, muy claro entonces vamos a efectos corrección de color curvas en curvas Hacemos un poco más oscuro, ahí. Bueno, esto le podemos poner en la parte de acá. Cambiándole la escala. Haciéndole más atrás. Justo ahí hacemos una vista previa. Bueno, esta técnica en sí es como hacer un, un tipo de montaje, un dibujo, porque tienes que ir modificando, ahí ajustando, para que cada vez se vea mejor. En este caso yo me bajé esta llanta de internet, para ponerla justo aquí. La voy a recortar con, con el pincel. Justo así. La pongo justo aquí Duplico esta capa La pongo encima Detrás olvidé y, y se vería de este modo Ah, me faltó ponerla en 3D También podríamos rotarla esta imagen. Algo así. Escalarla. De esta manera. Esta está muy fuerte. Le bajamos la opacidad. Algo ahí. La traemos un poquito más para acá adelante De esta manera Vamos qué tal queda Y esto quedaría así. Si bien se dieron cuenta que se puede meter aquí en el video, tanto con imágenes estáticas como videos, como las llamas, asimismo, podemos jugar eh, mezclando con videos, tales como les voy a enseñar ahorita. Me bajé este video de de youtube puse playas y tanto buscar encontré esta de aquí pero no no muy buena en resolución pero me podría servir para dar el ejemplo así mismo la pondríamos en, en 3D y seguiría el movimiento de la cámara le ponemos en cuarto de calidad para que cargue más rápido y, estaría, y comenzaríamos a jugar con la posición de... algo así Dependiendo del video o de lo que sea, utilizamos eh, Rotobush o la pluma. Yo en este caso voy a utilizar la pluma. Eh, la voy a recortar algo así. A ver cómo me sale. La voy a rotar un poquito justo ahí voy a aplicar estos selectos de colado de máscara pongamos uno aquí, otro acá, otro acá, y otro acá, otro acá por si acaso, comenzaríamos a hacer una especie de colado, sin exagerar, me faltó una por acá, para llevarlo a cero, Más algo hay con su Z, metámonos un poco más, no está muy fuerte. Algo así, pongámosle en completa para ver cómo está quedando. A continuación podríamos abrir el eh, programa de Photoshop para con la herramienta de, de seleccionar eh, seleccionar este borde que está aquí y meterlo en la composición. Eh, comenzamos a seleccionar lo mejor posible. después de seleccionar presionamos CTRL J y volvemos a presionar CTRL J para tener un duplicado y para alargar un poco el borde de esta manera con CTRL T y modificamos haciendo que coincida haciendo parecer que sea continuo algo así Una vez terminado, guardamos en formato JPG, ah, en formato PNG, perdón, para que el fondo sea transparente y lo cargamos a After Effects. En After Effects lo giramos y escalamos de esta manera. Entonces, lo que crearía como que una ilusión que que la playa llega hasta hasta ese cierto borde o playa o lo que sea de esta manera no, no olvidemos poner esa capa también en 3D seguimos modificando de esta manera bueno, aquí te dejo una idea sobre mate paint si viste mi canal eh, viste un video parecido a este que era una ciudad destruida ese lo hice con más calma eh, con correcciones de color y pero básicamente es de aquí donde, de donde partí bueno hasta aquí el tutorial espero que las bases te hayan servido en algo si te gustó ponle manito arriba suscríbete al canal y no olvides comentarme si quieres aprender algún tutorial de After Effects, Photoshop o SketchUp. Solo escríbeme y yo con mucho gusto lo haré. Los videos que tengo, los tutoriales me los han pedido y con mucho gusto los he hecho. Así que solo escríbeme con confianza y yo los haré. Nos vemos en la próxima. Chao.